Una guerra que comienza en 1936 y termina en 1939, y hace que España se divida en dos bandos, el bando republicano y el bando rebelde nacional o sublevado. Ante la imposibilidad de conquistar Madrid, Franco se dirige al norte y comienza la campaña del norte en la primavera del 37, con el bombardeo de Ochandio, Durango, Guernica y otros lugares, hasta el 19 de junio de 1937, cuando con la caída de Bilbao termina la guerra para Euskadi.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 Sabemos que existe una Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948. A través de esta sala, ahondaremos en tres derechos fundamentales y constataremos cómo se vulneran hoy en día. No podemos acabar la exposición permanente ni hablar de la paz hoy en día sin tratar lo sucedido todos estos años de violencia y terrorismo. ¿Cuáles han sido los efectos visibles e invisibles de este conflicto? Víctimas, amenazados, muertos, cultura de la violencia, deshumanización de la política penitenciaria, ¿Cuál es la labor que mucha gente anónima y movimientos sociales han realizado a favor de la paz en Euskadi? La frase de Gandhi que nos ha guiado a lo largo de toda la visita, no hay caminos para la paz, la paz es el camino, te invita a que te conviertas en un militante activo y comprometido a favor de la paz.